Recién decíamos Feliz Año Nuevo cuando conocíamos el texto de la reforma de la Ley de Registros y Notarías con la novedad del cambio en las tasas del procesamiento que ahora vienen expresados en Petro la moneda digital implementada por el gobierno venezolano Ahora te preguntarás ¿Qué tiene que ver esto con las herencias y las sucesiones? Pues te digo que mucho porque determinó los valores de cuánto cobran registros y notarías por procesar documentos involucrados en materia hereditaria Hoy vamos a conocer más en detalle sobre esto y las consecuencias que ha traído a nivel del derecho en general aquí en nuestro tip sucesoral que inició su temporada 2022. ¡Los espero! Soseija presenta tip sucesoral Buen día mi querido justiciable, yo soy Juan Carlos Ron por si no me conoces y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral en nuestro canal Societad que trae para ti la mejor información técnica y de carácter profesional en materia de sucesiones y herencias dirigido a profesionales del derecho, la contaduría y también público en general que se encuentra interesado en saber conocimientos esenciales en estas circunstancias de las herencias. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Instagram o también que nos contactes a través de nuestro correo electrónico para solicitar información sobre nuestras actividades de capacitación, productos profesionales y servicios de asesoría que serán de gran ayuda para tu posible caso hereditario. Hay un gran movimiento en el derecho notarial y registral por este cambio normativo que mencioné en nuestra intro y que aunque no lo crean, esto es el reflejo de que nuestra materia de herencias tiene relaciones con varias de las diferentes disciplinas del derecho. Por eso vamos a tratar el tema de la reforma de la ley de registro y las sucesiones. El pasado 16 de diciembre del 2021 salió publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6668 la reforma de la Ley de Registro y Notarías, pero este texto se dio a conocer en el Gremio de los Abogados y al público en general a partir del 4 de enero de 2022. Si aún no conoces la reforma de esta ley, te invito y te voy a facilitar ese texto legal a través de un link de descarga aquí en nuestra caja de comentarios. La mayor novedad de esta reforma fue el inicio de la implementación de la criptomoneda oficial del gobierno venezolano llamada Petro en la fijación de las tasas de servicio de registros y notarías, es decir, se ancla a la cotización de este criptoactivo los precios para notariar o registrar documentos. Debo decir a título personal y creo que conmigo compartirán muchos este criterio que voy a decir y es que cayó como un bombazo de agua fría, pues afecta de forma muy preocupante al área del derecho notarial y registral porque son tasas que se expresan a un precio muy alto al alcance del bolsillo de cualquier particular que requiera el servicio notarial o registral. Para que tengan una idea comparemos este ámbito económico. El salario básico en Venezuela fue fijado en 10 millones de bolívares soberanos el pasado mes de mayo de 2021 que con la reconversión monetaria del pasado mes de octubre de 2021 quedó en los actuales 10 bolívares que es equivalente a 2 dólares con 30 centavos. Esto debido a que tenemos una tasa cambiaria oficial para esta fecha de 4,39 bolívares por dólar. Una unidad de petro en estos instantes tiene un valor de 57,81 dólares, que es equivalente a 252.6 centavos de bolívares. Aunque hay que indicar que el pasado día 3 de marzo del 2022, el Ejecutivo venezolano anunció el aumento del salario a un valor de medio petro, anclado a esta criptomoneda que en estos momentos equivale a 126,32 bolívares y cerca de 29 dólares. Menciono esto porque hay varios trámites que se expresan en 1, 3, 5, 6 petros, ya está más dependiendo del acto que se desea registrar. Hay otros más económicos que se expresan también en décimas o en centésimas de petro y como dije anteriormente, estos pueden no ser accesibles al usuario común. En ese contexto que generó el conocimiento de esta reforma, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Saren, dictó cuatro providencias administrativas enumerándolas desde el 1 al 4, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial 42.301, de fecha 20 de enero del 2022. Dichas providencias fijan las tasas de servicio de los registros y notarías, las cuales ordenaban que estos montos fueran fijados en un lugar visible en las sedes de estas oficinas. Lo llamativo es que a pesar de que estas providencias mantienen el criterio de fijar en Petros el cobro de estas tasas, establecen las mismas en valores más bajos y si se quiere un poco más amigables con el contexto económico del ciudadano común. Al igual que la reforma de esta ley que mencioné anteriormente, te voy a facilitar estas providencias a través de otro link de descarga que también estará aquí en la caja de comentarios. Las providencias tratan sobre las siguientes oficinas públicas, registros públicos, registros mercantiles, registros principales, notarías públicas. A pesar que el SAREN dicta estas providencias, aún existe confusión con el cobro de las tasas, porque algunas oficinas cobran conforme a lo establecido en la reformada Ley de Registros y Notarías, que es la regla general mientras que otras oficinas aplican las tasas establecidas en alguna de las cuatro providencias según la que corresponda, creando un doble criterio de cobro donde el usuario es el único afectado. Una buena pregunta es, ¿en qué afecta todo esto en nuestro mundo de asociaciones y herencias? Pues que existen documentos que se tramitan en estos registros y notarías y que pueden estar involucrados en una situación de una comunidad de herederos. Solo para resumir te diré ciertos ejemplos. Al momento que la comunidad de herederos quiera partir el patrimonio hereditario o que alguno de ellos quiera ceder su cuota a otro integrante de la comunidad, esto se debe realizar por documentos de partición de herencia o cesión de derechos. En el caso de partición, así sean provenientes de procedimientos judiciales, contenciosos o voluntarios, estos deben registrarse o protocolizarse ante un registro público, valga esta pequeña acotación. Asimismo, las sesiones de derechos también deben ser registradas. No se vale hacer documentos notariados de sesión o partición, porque aunque puede tener una certeza de documento auténtico, para que surtan los efectos respectivos, deben ser inscritos ante el registro público por protocolización. Sobre ambos tipos de documentos, la reforma del artículo 83 de la Ley de Registros y Notarías, en su artículo 2, estableció lo siguiente. Artículo 83. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así como las oficinas de registros principales y registros públicos, cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio. Ordinal séptimo. Como derecho de procesamiento de documentos de venta, constitución de hipotecas, parcelamiento, sesiones, dación o aceptación en pago, permutas, adjudicaciones de bienes inmuebles en remate judicial, particiones de herencias de sociedades o de compañías y cualquier otro contrato o transacción en la que la prestación consista como arrendamientos, rendas vitalicias, censos, servidumbres y otros semejantes, aportaciones de bienes inmuebles, inmuebles u otros derechos para la constitución de sociedades. A. Hasta 500 unidades de petro, el 0,50%. B. Desde 501 unidad de petro hasta 1000 unidades de petro, el 1%. C más de mil unidades de petro en adelante el 2% tengo que comentarte que para estos documentos solo rige lo establecido en la ley de registro y notarías porque no existe nada regulado al respecto en las providencias aren publicadas en el mes de enero del 2022 los montos expresados en petros que mencionan las secciones A, B y C son en el caso de una partición el valor del patrimonio a partir entre los herederos y en el caso de la cesión de derechos, será el valor de la operación de la cesión de esa porción al coheredero que lo adquiere. Para que podamos entender este largo ordinal del artículo 83 de la ley, pongamos ejemplos numéricos. La sección A indica que el registro cobrará el 0.5% de la operación si esta es hasta 500 petros, es decir, que por un equivalente de 126 1.610 bolívares la tasa cobrada por el registro público será de 633 bolívares la sección B indica que el registro cobrará el 1% de la operación que va desde 501 hasta 1000 petros vamos a tomar como referencia este último valor es decir 1000 petros que es un equivalente en estos momentos de 253.220 bolívares entonces, la tasa cobrada por el registro público sería de 2.532 bolívares. La sección se indica que el registro cobrará el 2% de la operación si es a partir de 1.001 petros. Para este último ejemplo, vamos a tomar como referencia la cantidad de 1.185 petros, que es un equivalente a 300.000 bolívares. Para esta cantidad, la tasa a cobrar por el registro público será de 6.000 bolívares. Entonces... Como podemos ver, los montos que hemos analizado son extremadamente altos para nuestra realidad económica. Eso sin contar con los honorarios del abogado por su gestión profesional. Es decir, que tanto los usuarios como los profesionales del derecho nos encontramos afectados por esta situación. Otro documento que hay que analizar en el marco de estas reformas es el testamento. Pero este será objeto de un nuevo tip sucesoral que será la segunda parte de este tema. Así que te invito a que estés pendiente. Eso lo puedes hacer suscribiéndote a nuestro canal y dándole clic a la campanita de notificaciones para cuando publiquemos el nuevo tip seas uno de los primeros en verlo porque será a continuación de este micro. Para saber más de nuestras actividades y conocer un poco más de este humilde servidor puedes seguirme a través de las redes sociales. También, si requieres contratar el servicio profesional de asesoría para darle solución a tu caso, puedes contactarnos por nuestro correo electrónico y con gusto te atenderemos. Si te gustó este video, regálanos un gran like jurídico para apoyarnos en nuestra actividad formativa y recuerda nuestro lema que se afirma gracias a la práctica forense como una verdad tan grande como una catedral. Las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Mi justiciable, te deseo que tengas un buen día. Nos volveremos a ver por aquí en este canal. Hasta aquí el tip sucesoral. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción de Soceja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.